Bienvenidos todos, somos Sofía y Nico de Chilean Create desde Ushuaia Tierra del Fuego. Hoy es martes 7 de julio y nos encontramos en la Ruta Nacional número 3. Nos levantamos con la idea de ir a Estancia Túnel que es una caminata relativamente fácil y cerca de Ushuaia pero el clima no iba a acompañar y iba a haber mucho viento entonces no íbamos a poder filmar que era parte de la idea dijimos de ir a otro lugar que es Laguna de los Perros ya fuimos un par de veces iba a estar feo ahí también así que tuvimos que adaptar el plan salir, queríamos salir sí o sí decidimos ir hasta Tolwyn, que es la ciudad que se encuentra en el centro de la provincia de Tierra del Fuego hasta ahora no habíamos llegado acá después de la cuarentena, les habíamos mostrado hasta el Paso Garibaldi y no más. Nos expandimos un poquito más por la Ruta Nacional Número 3 y les mostramos un poquito. No vemos la hora de pasar el charco del estrecho y pasar oh, para el sí. otro lado, pero bueno, por suerte dentro de la provincia, como ya dijimos, se puede hacer un poco de turismo interno, así que lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar. Estamos ahora en el Lago Escondido, es la primera parada que vamos a hacer del día de hoy. Está a unos 10 kilómetros de pasar el Paso Garibaldi, que es lo que mostramos en uno de los últimos videos. Es una zona donde hay un antiguo aserradero, así que acompáñenos. Lo importante para decir es que venimos de días muy fríos con grados bajo cero y hoy por suerte hace un grado y no es bajo cero Es un grado y medio y se siente como si fueran 10 Siempre suelen haber cerritos. Me parece a mí le pudiste sacar una foto. Estaba re cerquita. Segunda parada: estamos en el mirador del lago Fagniano. Eh, si llegan a venir acá con el auto, tengan cuidado porque es muy fácil pasarlo. El cartel se ve y después no hay ninguna marca que diga como que está el mirador El cartelito azul deben ser unos 100 metros, no más que eso En el lugar hay un montón de cartelería pero para qué la vamos a usar en esta instancia si tenemos a un guía de turismo No, ey, eso no se vale Este es un punto que se utiliza mucho durante las excursiones que vienen a la zona de los lagos eh, El lago Fangiano, uno de los lagos más grandes de Sudamérica Hay un montón de biribiri que no viene al caso Pero si vienen lo van a poder ver en todos los carteles que están acá atrás. Apá, apá, apá. ¡Oh, grados ahora me saco la campera, no, me saco la campera en esta parada bajamos sin Rufina porque como ya les dijimos hay muchos animalitos Sí, los zorritos están acostumbrados a venir a ver a los turistas que le dan de comer está eh, muy mal eso, está muy mal no alimente a la fauna silvestre y Rufina ahora está ofendida ah. así que vieron zorritos sin mí en tolwin teníamos pensado pasar por el supermercado pero estaba cerrado cosas que pueden pasar cuando improvisas así que vamos a ir a un mercadito o algo a comprar algo para comer porque salimos sin nada si sí, esto se mueve mucho porque las calles acá son casi todas de tierra y hay hielo si sí, está como bastante peluda la situación así que vamos bien despacito um, Parece <risas> ¡La mentira! Una parada técnica para comprar algo para comer Conseguimos oh, unas papitas, sí. la vida del vegano es muy difícil porque no conseguís muchas cosas Y más en, en lo que es Ushuaia, y todo en Río Grande no conseguís muchas cosas veganas Que es un buen tip si sos vegano, pero conseguimos unas papas y estamos muy contentos Ahora vamos a ir al otro mirador del lado fagniano, que es el que quedó pendiente eh, La idea era venir acá primero porque estamos con hambre, así que vamos a ir hasta el otro mirador eh, Pero primero vamos a comer y ahora sí, estamos en la última parada del día de hoy Estamos en la cabecera del lago Fagnano Normalmente bajamos hasta las costas Pero la verdad es que la calle está muy fea Hay todo como una nieve compacta con hielo Y no queremos arriesgarnos a no poder subir Bajar Es seguramente... una bajada bastante empinada Queremos quedarnos acá arriba y grabar de acá arriba que se ve igual de lindo La idea es mostrarles cómo se ve esta zona del Fagnano Que a nosotros nos gusta muchísimo De hecho hemos venido incluso con la tráfica. Este mini momento para decirles a todos los que nos preguntan por la traffic que todavía está en el taller nosotros la sufrimos más que ustedes crean ¿no? de no tenerla en casa pero bueno si todo sale bien muy pronto ya va a estar ya está todos los respuestos ya está todo pago solamente falta espera. eh, esperar y que termine aparte también en esta situación de pandemia mucho no vamos a poder hacer salvo que hay algunas modificaciones adentro pero bueno hay que cruzar los dedos y esperar que pronto esté afuera de casa Porque lo tengo que reconocer Y es que soy la peor copiloto del mundo Estoy aguantando para no dormirme Igual a mí no me molesta Es como que estamos tan acostumbrados A andar juntos Que Sophie se duerme O por ahí estamos, no sé, ratos en silencio ratos Podemos estar música. 100 kilómetros 200 kilómetros en silencio Sí, sí, sí Hay como conexión y paz 27 y estamos volviendo con Osoya. Estamos pasando por el paso de Arival y hay toda una neblina zarpada. Se puede decir que estamos en una nube y que está cayendo nieve. Sí. Nico está muy concentrado porque tiene que estar muy concentrado. Eh, de pronto bajó mucho la temperatura y lo que en el lado escondido de la lluvia acá es nieve. Se ve que no andó mucha gente por la ruta, así que está bastante nevada. Por suerte, la nieve no está lavada, está compacta, así que se puede manejar bien. Hay que ir con. Con precaución, nada más. Este paso no importa la cantidad de veces que lo hayamos hecho, cada vez que lo hacemos es mágico, es increíble. Es un lugar muy hermoso y que tiene una vista increíble, pero que hay que manejarlo con mucho cuidado. Acabamos de llegar a casa, la ruta se hizo sentir bastante, ahora a la vuelta la ida no tuvimos problemas salvo en un tramo de la zona del río Tristan que estaba bastante congelada Ahora la vuelta a la zona del paso Garibaldi estaba bastante congelada, se hizo sentir mucho Literal que estuvimos yendo a 20 en la ruta Si, sí, estaba muy feo, tuvimos que venir super tranqui eh, con mucha precaución porque no, no estaba para nada bueno Había mucho hielo, mucho viento, mucho polvo, nieve que venía fuimos despacito pero... Llegamos sin problemas. Esperamos que les haya gustado. Nosotros estamos muy contentos por volver a la ruta. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de esta salida. Y no olviden suscribirse, comentar, darle me like gusta y compartirlo con sus amiguitos y todas esas cositas. Y nos vemos en el próximo video.